Buenas tardes, mi nombre es Ariadna Solís y el día de hoy daré lectura a la ponencia que he titulado Reflexiones en torno al extractivismo epistémico y los racismos en la educación superior en México. Antes que nada, eh, me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana y especialmente a Andrea Gómez, quien me ha extendido la invitación a este evento, que más que nunca me parece necesario. También muchas gracias a las personas que de manera remota están siguiendo la transmisión de este evento. Pido una disculpa de antemano si mis reflexiones van y vienen. Me excuso en que estas reflexiones son puentes entre mi experiencia encarnada y los diálogos con otras mujeres con experiencias parecidas a la mía. El día de hoy, por eso, me gustaría hablar de esas reflexiones encarnadas y situadas tanto en mi experiencia personal como colectiva, para así poder relacionar conceptos como racismos, discriminaciones y extractivismos epistémicos con las experiencias que vivimos mujeres plurales y diversas en el ámbito académico y específicamente en la educación superior en México. En un primer momento me disponía a hablar solo de mi experiencia como mujer indígena. Sin embargo, dados los tiempos que actualmente vivimos, me pareció urgente posicionarme apelando a la experiencia de mujeres diversas, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres trans y mujeres precarizadas. Con esto, no pretendo homogeneizar nuestra experiencia, pero sí visibilizar mi posición desde una reflexión que no invisibilice las diferentes y necesarias luchas que se están sosteniendo desde mujeres diversas en diferentes frentes. Empezaré definiendo a qué me refiero cuando hablo de racismos, no sin antes decir que esta no es una definición estable. El racismo ha adquirido diferentes formas de definirse y expresarse a lo largo de la historia, por eso hablamos de racismos en plural. Entiendo el racismo como un sistema de poder y de opresión estructural que tiene sus fundamentos en la clasificación jerárquica de las personas, posicionando así sujetos universales como normales, deseables, buenos, sujetos de derechos, etc. a partir de una supuesta realidad biológica. Así, una serie de prejuicios arbitrarios y escondidos bajo el discurso científico se petrifican en privilegios y opresiones a distintos niveles en las vidas concretas de las personas, que aparecen y desaparecen en jerarquías desde esta clasificación. Hablo de una supuesta realidad biológica porque en un primer momento el racismo tomaba sus argumentos de la ficción conceptual de raza y más recientemente en el género. Estas ficciones parten del supuesto que existen diferencias naturales o biológicas que hacen aparecer clasificaciones jerárquicas entre las diferentes personas y hace a algunas personas acreedoras a una vida digna y a otras no, al tiempo que sedimenta las exclusiones disfrazadas de discursos supuestamente objetivos. En este sentido, tanto la raza como el género son ficciones que operan en la realidad a través de procesos violentos cuya intención es perpetuar violencias y desigualdades estructurales. La raza, al igual que el género, son ficciones en tanto que son conceptos que hacen aparecer realidades y no son tanto una realidad en sí misma. Estas realidades son estructuradas a partir de clasificaciones arbitrarias desde lo biológico, las cuales son ficticias, lo cual no quiere decir que no tengan consecuencias en la realidad. Más bien, implica el hecho de que son construcciones sociales sostenidas por grupos con intereses muy específicos. Al decir que son arbitrarias, una vez más, no quiere decir que nuestros cuerpos no existan como realidades específicas. Sin embargo, el criterio de clasificación, como el color de la piel o los genitales, con los que nacemos, es tan arbitrario como escoger el tamaño de nuestras orejas, la medida de nuestra cintura, o la tesitura de nuestra voz para generar exclusiones. Tener en cuenta esto me parece importante, puesto que en tanto que comprendamos la arbitrariedad de clasificación de estas supuestas realidades, podremos no solo identificar los, los diferentes racismos que vivimos y que ejercemos, sino también podremos combatir y transformar la realidad en la que vivimos. Esta reflexión nos lleva al segundo punto de esta discusión, que tiene que ver con la división racial y sexual del trabajo. Estas nociones trabajadas principalmente por mujeres desde territorios como América Latina nos sirven para entender cómo a algunos cuerpos se les asignan tareas supuestamente naturales que además no son remuneradas. Entonces, podemos encontrar que se naturaliza el papel de mujeres racializadas como cuidadoras, trabajadoras del hogar, defensoras de la tierra y en el caso de la academia y la educación superior en México se les ve exclusivamente como materia prima que, aunque genera capital simbólico, económico y social para todos los involucrados, nunca regresa a las personas que se siguen viendo como objetos de estudio. Así, se petrifica en la sociedad y en la repartición de capital económico, simbólico y cultural, no solo los espacios laborales que deberíamos de ocupar, sino también las labores y roles que deberíamos de ejercer. Ejemplos de estos podríamos encontrar muchos, Basta con que regresemos la mirada a la mayoría de las investigaciones en donde no se habla de las comunidades de las que forma parte X investigador, sino que se sigue mirando a la otredad y sus supuestos problemas. Por eso, hasta hoy en día, sigue siendo difícil para las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres precarizadas, transitar estos espacios sin sufrir violencia normalizada, tanto institucionalmente como de manera personificada. Hasta hoy en día también se sigue pensando en la, en la otredad encarnada en personas y en las comunidades como objetos de estudio y no como interlocutores de conocimiento, lo cual implicaría no sólo modificar las metodologías empleadas para la investigación y la escritura de las mismas, sino también los espacios ocupados en las distintas instituciones académicas, desde los directivos, los entes que diseñan los currículos, las, los presupuestos y obviamente la planta académica que ocupa estos lugares de autoridad epistémica. Las discusiones y las preocupaciones que se dan en lugares como las universidades, la investigación, la creación de currículos, etc., como ya decíamos, no solo se traducen en una falta de perspectiva complejizada, en la problematización de nuestras vidas, sino que también muchas veces parten de construcciones imaginarias de la edad, que no contribuyen al desarrollo, sistematización y uso del conocimiento para uso de las mismas comunidades. Esta es una de las múltiples formas en que se expresa el racismo en las instituciones de educación superior, pero ¿de qué otras formas nos enfrentamos al racismo las personas racializadas cuando accedemos a la educación universitaria? Para las mujeres indígenas, negras, trans y precarizadas, acceder a estos circuitos en principio es complejo por una serie de desigualdades estructurales y generacionales respecto a la educación hegemónica y el capital cultural al que tenemos acceso tan ajeno al mundo académico. Por ejemplo, Sabemos de plantas medicinales, preparación de alimentos, de producción oral y literaria de nuestras comunidades, pero se nos excluye del acceso a materiales académicos en la extensión más normativa de la palabra, lo cual al momento de evaluarnos toma en cuenta en realidad una serie de privilegios de clases acomodadas acumulados a lo largo de generaciones. No solo eso, los prejuicios que se encarnan en nuestros cuerpos están presentes de, desde que somos niñas, y me atrevería a decir que incluso genera, generacionalmente. No somos lo suficientemente listas o elocuentes para merecer estos espacios, y me pregunto, cuando se está aprendiendo una segunda lengua, por ejemplo, ¿quién es lo suficientemente elocuente? Lo cual también me hace pensar que lidiamos con un sinfín de desigualdades estructurales e institucionales, la educación superior no existe en nuestras lenguas, tampoco existen programas para la educación básica pensados en nuestras lenguas o en nuestros contextos. Y siempre nos encontramos en una especie de frontera intentando hacer traducciones que nos funcionen, pero también intentando vivir una vida digna haciendo lo que nos gusta hacer, que en mi caso es escribir e investigar. Tampoco dentro de estas estructuras se valoran los conocimientos ancestrales como la mal llamada artesanía o la medicina tradicional, la partería, el cuidado del campo, las formas de organización comunal, las cuales no solo son valiosos y vitales para nosotros, sino para el sostenimiento de la vida en general. El carácter afectivo de otras pedagogías propuestas, por ejemplo, por mujeres trans, mujeres indígenas y mujeres precarizadas, es otro ejemplo de conocimiento extractivizado y usado para generar ganancias que no se traducen en prácticas reales de reestructuración dentro de esta estructura académica. También, desde la educación básica, se nos enseña una historia que no solo se aleja de nuestras narrativas históricas, políticas y culturales, sino también está explícitamente intencionada en desaparecer estas historias. En la historia oficial retratada en libros de circulación gratuita en México, por ejemplo, dirigida a través de políticas públicas y educativas por el Estado mexicano, se enaltece el cuidado y orgullo por la nación mexicana como la única historia posible y se invisibilizan al mismo tiempo las luchas y las resistencias por las que han atravesado históricamente nuestras comunidades. Otro ejemplo es que no existen cuerpos extensos de investigadoras que nos ayuden a estudiantes a tejer todas nuestras preocupaciones en investigaciones académicas desde experiencias encarnadas y con pertinencia comunitaria. Derivado de esto, otro de los principales problemas a los que nos enfrentamos las personas indígenas al acceder a instituciones como la academia es la falta de representación en los intereses curriculares, los cuales son obscenamente eurocéntricos. Los programas académicos rara vez incluyen pensadoras indígenas contemporáneas que nos ayuden a escribir y comprender la historia desde otros lugares y que tengan una relación directa con nuestras realidades, nuestras preocupaciones y también las implicaciones éticas de estas. Tampoco encontramos representación en los puestos académicos y administrativos de dichas escuelas o de las diversas instituciones públicas que direccionan estos intereses por lo que muchas veces nuestras situaciones particulares son invisibilizadas ya sea por falta de empatía o conocimiento, lo que contribuye en muchas ocasiones a fortalecer desigualdades ya de por sí dadas en la sociedad. Lo anterior se suma al hecho de que en la mayoría de las universidades no existen programas transversales que traten el racismo institucional y que ayuden a desmantelar los sistemas de opresión cotidianos en la relación con otros compañeros, con profesores o con las personas que trabajan en dichas universidades, lo cual muchas veces propicia el hecho de que se sufran agresiones racistas sin que tengamos claro a quién acudir o cómo proceder ante esta violencia, al tiempo en que vivimos muchas veces en soledad las consecuencias emocionales que esto nos provoca. En el caso de disciplinas particulares como la antropología o la lingüística, en donde sí que se habla de nuestros conocimientos, se hace muchas veces de manera extractiva, lo cual provoca que se discute el conocimiento lejos de los contextos en donde es producido y en donde además de despolitizarlo, es resignificado para que sirva a las lógicas occidentales de producción epistémica y económica. La perversidad de esto también se encuentra en que este conocimiento es usado al mismo tiempo que se excluye a los de los circuitos de capital simbólico y económico a las comunidades y las personas productoras de estos conocimientos que utilizan como insumo. Para esto bastaría recordar cuántas personas indígenas logran acceder a una, a una institución de educación superior, cuántas personas indígenas se gradúan anualmente, ¿Cuántas de estas personas llegan a puestos directivos, académicos y administrativos? ¿Cuántas personas indígenas publican en los medios hegemónicos? ¿Cuántas personas indígenas actualmente están dando clases en estas universidades? ¿Cuántas personas indígenas pueden hacer uso de todo este capital simbólico que las instituciones tienen? Brevemente intentaré definir a qué me refiero con extractivismo y su parte en el extractivismo epistémico, que es otra forma de violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, nuestra historia y nuestras comunidades. El extractivismo es un término que se ha utilizado para describir el saqueo intenso y violento de recursos naturales para satisfacer las demandas de materias primas de nortes globales. Sin embargo, también es utilizado para hablar del saqueo que se vive en otras esferas de la vida de las comunidades como la espiritualidad, la cultura, la alimentación y, por supuesto, todos los entramados epistémicos de nuestra vida. Se trata de un proceso económica y geográficamente diferenciado que tiene su punto de partida en el auge del colonialismo para sostener el capitalismo global. El extractivismo epistémico, al igual que el extractivismo de los recursos naturales, prioriza la destrucción de relaciones sociales, constelaciones culturales y lenguajes que no se pueden mercantilizar para extraer aquellos que sí. En este extractivismo participan lo que Raquel Gutiérrez ha llamado como las coaliciones de corporaciones transnacionales, es decir, toda la red de alianzas políticas e y económicas entre el capital privado, los estados, los organismos naturales internacionales y por supuesto la academia, los cuales garantizan un orden social y estético que sigue favoreciendo a las mismas élites. Continuando con la idea de extractivismo, los entramados epistémicos de comunidades históricamente oprimidas desde esta perspectiva se entienden como un recurso que puede ser comercializado sin conocer realmente el impacto de esta extracción y comercialización eh, y lo cual tiene impacto en la vida de los seres vivos de este entorno. De esta manera, polos económicos siguen acumulando riquezas extraídas de comunidades que son despojadas de esto. La prioridad de estas dinámicas siempre es el mantenimiento de relaciones económicas por encima de todas las constelaciones sociales y culturales que sostienen la vida de las personas. El extractivismo epistémico, entonces, siguiendo las reflexiones de Leanne Simpson, no solo se enfocan en el usufructo de los entramados epistémicos, sino también en la desaparición de la memoria histórica de las comunidades, reforzando la estructura capitalista de acumulación por despojo como la principalmente la principal perdón, eh, fuente de riqueza. Con esto en mente, me sigue costando trabajo ver Cómo personas históricamente privilegiadas ocupan con tanta comodidad el lugar de expertos de alguna comunidad oprimida y de identidades colectivas tan ajenas a sus privilegios. Históricamente, desde las instituciones académicas se nos ha clasificado, estudiado, explotado, pero pocas veces se nos invita a ser partícipes de las conversaciones con la agencia que eso implica. La fuerza de nuestra voz radica en el hecho de que nuestras reflexiones parten de la experiencia directa, Colectiva y generacional. Hemos heredado miedos, inseguridades y preocupaciones, pero también luchas, sueños y fuerza de todos nuestros ancestros, y las estamos continuando. Es por eso que me parece más necesario que nunca hacer una crítica a lo que Teju Cole llamó en una serie de tweets el complejo industrial del de Salvador Blanco, que con el discurso de rescatar, visibilizar o estudiar otras culturas, Monetizan y capitalizan para su beneficio a culturas vivas al tiempo que recuperamos esta agencia de nuestras experiencias y conocimientos, tanto por fuera como dentro de instituciones como la academia. También es más necesario que nunca nombrar las, diferencias, las diferentes violencias que vivimos desde discursos supuestamente objetivos o científicos. Queda mucho trabajo por hacer y nos toca la responsabilidad de asumir eh, la parte que nos toca en un sistema del que de una u otra forma se benefician unos pocos y se sigue invisibilizando, excluyendo y violentando a muchos otros. Muchas gracias por su atención.